Pues nuevamente, en el transcurso de esta cuarta semana abordaremos los tratamientos más frecuentes para lograr una rehabilitación oral eficiente. La rehabilitación oral es la parte de la odontología encargada de la restauración, es decir, devolver la función estética y armonía oral mediante prótesis dentales debido a pérdidas de dientes, grandes destrucciones o de solución a problemas estéticos, ...siempre buscando una oclusión y función correcta. El tratar estos temas nos introducirán en el fascinante mundo de la salud bucodental. Iniciemos con nuestro estudio formulando las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los tratamientos odontológicos más frecuentes utilizados en nuestro medio? Los tratamientos más frecuentemente utilizados son... Restauraciones, profilaxis, ortodoncia... Exodoncia, cuando la pieza dental no tiene una restauración posible. Prostodoncia, elaboración de prótesis dentales para restablecer la funcionalidad oral. Endodoncias, es decir, tratamientos de conducto. ¿Qué tiempo puede durar un tratamiento dental? Depende de la patología. El tiempo utilizado en una restauración o una profilaxis varía de 20 a 30 minutos, mientras que un tratamiento de conducto puede durar varias semanas. Un tratamiento de ortodoncia puede variar meses, años, dependiendo de su complejidad. Por eso es importante conocer las principales alternativas de tratamiento frente a los problemas de salud bucodental más frecuentes en nuestro medio. Para continuar con el abordaje de esta temática es importante conocer los dientes. Los dientes son estructuras involucradas en funciones como la masticación y la digestión de los alimentos, la comunicación, la expresión facial. Cualquier daño que se produzca en ellos puede afectar a estas funciones y en consecuencia a la calidad de vida de la persona. Por ese motivo vamos a tratar a continuación las siguientes temáticas. Tratamiento de alteraciones de los frenillos labial y lingual. Tratamiento de afecciones en la bóveda palatina, tratamiento de leucoplasia. Continuando con nuestras temáticas tenemos tratamiento para maloclusión dental, tratamiento para las caries, tratamiento para el bruxismo, tratamiento de gingivitis, tratamiento de fracturas y tratamiento para el herpes labial. Ahora es el momento de profundizar en estas importantes temáticas. ¿Qué se define como tratamiento? Es el conjunto de medios cuya finalidad es la curación o el alivio de las enfermedades o síntomas. Es un tipo de juicio clínico. Son sinónimos de este las palabras terapia, terapéutico, cura, método curativo. ¿Qué se entiende por rehabilitación? Es el conjunto de técnicas y métodos que sirven para recuperar una función o actividad del cuerpo, que se ha disminuido o se ha perdido a causa de un accidente o de una enfermedad. Estoy segura que con la dedicación y empeño van a desarrollar la habilidad de saber, conocer y reconocer el estado saludable de su salud general, con énfasis en la bucal. Estaré de nuevo con ustedes en una próxima oportunidad. Hasta pronto.